Con la presencia de funcionarios del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, en la mañana de este martes se llevó a cabo la inauguración de cinco obras en diferentes sectores de esta ciudad, valoradas en más de 3 millones de pesos. Aquí en la Caperuza 1 hemos, hemos iniciado desde la gestión en eh, segmentado ¿no? todo lo que como remozamiento usted puede ver. Ahora le tocó a la glorieta construirla para que hagan sus reuniones, sus espacios recreativos puedan tener pues, el centro de poder cobijarse y el área infantil también pues está ahí, que pueden también verificarla. Los regidores, vengan, vengan los regidores por aquí por favor, que están con nosotros, responsables, de todo lo que nosotros podemos hacer en beneficio de la comunidad. Porque, quiero decírselo con honestidad a ustedes, la comunidad, que si los regidores no tienen la visión que nosotros disponemos en todo lo que presentamos y tienen la intención, no podemos hacer nada. Por lo que debemos de estar claros en que el presupuesto que hacemos cada año va con esa visión y nos entregamos, como ustedes nos imaginan, para poder darle a ustedes un presupuesto que en igualdad y condiciones pueda dentro de la posibilidad de un ayuntamiento que recibe un 2.28 eh, del presupuesto nacional eh, hacer lo que hemos estado haciendo. La presidenta de la Junta de Vecinos de la primera etapa de la urbanización Caperuza en representación de quienes disfrutarán del remozamiento del parque agradeció la construcción de la obra que No hubiera sido posible. La Glorieta muy bien construida, de acuerdo a la opinión de los expertos de nuestra comunidad, el ingeniero Guillermo y ingeniero Félix, así como el área infantil, así como a todo el personal muy que trabajó. Cordero, NTN, su noticiero regional.